Estimados aprendices, bienvenidos a esta formación que nos permitirá digitar textos aplicando las técnicas de digitación y el desarrollo de habilidades y destrezas para el logro de la velocidad y la precisión requeridos por nuestras organizaciones. Eso sí, con las normas de seguridad y salud ocupacional requeridas. Te invitamos a dedicar unos minutos para que explores esta guía. En ella encontrarás el objetivo, competencias, resultados de aprendizaje, guías de aprendizaje, actividades y material de apoyo que se trabajarán para alcanzar nuestros objetivos. Bienvenidos.